Retornamos con las informaciones. Hablemos ya del calendario electoral que se tiene de cara ya al 20 de octubre para las elecciones generales. Hoy vence el plazo para las inhabilitaciones para quienes fueron inhabilitados en el padrón biométrico y que puedan presentar también el respectivo trámite. Se espera hasta el 11 de septiembre tener ya el padrón completo con todos los registros habilitados. Tras la publicación de la lista de personas inhabilitadas a que efectúa el órgano electoral plurinacional el 28 de agosto, en medios de comunicación impresos y en su portal web institucional, las personas inhabilitadas para participar en las elecciones generales a 2019, tanto en Bolivia como en el exterior, pueden presentar su reclamo hasta este 6 de septiembre. Concluye hoy a las 23.59 de la noche, el día de mañana se consolidarán los datos. Hay un dato aproximado que en el exterior eh, hasta el día de ayer se han presentado mediante el enlace electrónico que tenemos 86 reclamos de personas del exterior. Hay datos preliminares de que en los TEDs aproximadamente hay 500 casos de reclamaciones y en los Ceresis a nivel nacional no pasamos de los 30. De acuerdo a la nómina publicada existen 36.123 personas inhabilitadas, de estas a 34.536 están en el país y 1.587 en los 33 países del exterior donde se desarrollarán las elecciones generales. El Servicio de Registro Cívico entregará el 11 de septiembre el padrón electoral consolidado para los comicios generales.